Llegó la hora de olvidarte. Aquella tarde de abril, nubes negras se posaron en la gran ciudad. Nace y muere el amor, una metamorfosis de amor. Como duele decir, amar otra vez en la soledad de mi recuerdo. Es viento fresco que revolotea como un niño inquieto. Como duele hablarte y no mirarte. Como duele la distancia, como duele el tiempo.